Aprende a regalar tu silencio a quien no busca tus palabras y regala tu ausencia a quien no valora tu presencia. Guarda distancia de aquellas personas que nunca admiten sus errores y siempre tratan de hacerte sentir como la culpable. Buscar la forma de quitarse la culpa de encima tratando de dársela a alguien más es mucho más natural de lo que parece. Seamos honestos. Ser culpable de algo trae consecuencias buenas o malas pero generalmente malas, y es muy humano querer desprenderse de esa culpa utilizando a alguien más para cargarla. Pero el hecho de que esto sea algo muy humano no significa que debas tolerarlo. Quien busca culparte por algo solamente busca hacerte daño, significa que no le interesa tu bienestar y está dispuesta a hacerte pasar por mil calamidades antes de enfrentar su realidad. Mantente alejada de esa clase de personas ya que no son amigos de nadie. No les des el gusto de zafarse de las consecuencias que deben de afrontar. No permitas que te menosprecien ni te hagan sentir inferior. Debemos aprender a alejarnos de ese tipo de situaciones, ya que solamente son dañinas. Y no solo para la mente, puede salirse de control a tal punto que tu integridad física también puede verse comprometida. No cambie. Solo aprendí que debo darle la misma importancia que yo recibo. Cuando eres prioridad, dentro de la vida de alguien se nota y créeme cuando te digo que se nota mucho. Quien de verdad te valora, quien de verdad te da la importancia que te mereces, estará ahí para ti en cualquier momento y quien para quien no seas importante, solamente serás un item en su lista diaria, solamente serás algo que debe de revisar antes de terminar el día. En otras palabras. Si no recibes lo mismo que das, y en la misma cantidad, no tienes razón alguna para quedarte ahí. Lo que es más, tienes un montón de razones completamente válidas para querer irte y no regresar jamás. Y hacerlo no significa que tú hayas cambiado, significa que abriste los ojos a una realidad que, aunque un poco cruel, era necesario que la viese para salir de esa situación que no te favorecía. Quien quiere algo contigo, encuentra el medio. Quien no te quiere, encuentra una excusa. Las palabras más ciertas que se pueden encontrar para una relación, no importa si es al principio, durante o al final, quien de verdad quiere estar contigo lo va a estar sin importar nada, sin importar familia, sin importar trabajo, sin importar responsabilidades, estará contigo incondicionalmente. Cuando esto no sucede, entonces las palabras serán solo excusas y tú estarás perdiendo tu tiempo ahí. Cuando existe voluntad de hacer algo, no importan los medios, solamente importa hacerlo. Es por esa razón que sin importar lo que pueda decir los demás, o que existan personas que se molesten por lo sucedido, cuando hay amor verdadero, cuando de verdad se quiere, se logra el objetivo sin importar nada. No digas una frase cuando unas palabras bastan, no digas una palabra cuando una imagen puede hablar por ti, y no muestres una imagen cuando tu silencio tenga más poder. Es un consejo totalmente cierto y muy pocas personas lo conocen, si bien es cierto que una imagen dice más que mil palabras, un silencio, en el momento oportuno, dice más que mil imágenes. No todas las personas van a querer que compartas tus opiniones con ellos, a muchos ni siquiera les interesa la opinión ajena, solamente se centran en lo que ellos creen y eso es todo. Tu silencio en estas ocasiones es clave ya que si al decir tu opinión ofenderás a las personas, no digas nada no des opinión alguna, solo deja que tu silencio hable por ti. Lo mismo pasa con las personas que no aceptan ser corregidas ni educadas, y todos conocemos a alguien así, alguien que cree saberlo todo y cuando se le hace una corrección se sienten atacados o también es probable que la persona no le guste escuchar razones ni el porqué de las cosas, en ambos casos no gastes fuerzas, solo haz silencio, así como nuestras palabras pueden llegar a ser mal interpretadas o incluso menospreciadas. Asimismo, nuestra presencia puede sufrir el mismo destino. Quienes no valoran tu presencia, quienes no estimen tu apoyo, no merecen que estés ahí con ellos. Piénsalo bien. Si no te quiere en un sitio, ¿qué haces ahí, aguantando posiblemente malos tratos y personas hablando a tus espaldas? Solo sal de ahí. Cabe destacar que esto puede suceder incluso con una pareja sentimental. Quizás te preguntes cómo es posible que mi pareja no me quiera cerca y pienses que eso es imposible, pero puede pasar. Es muy posible porque puede que no estés con la persona correcta para ti. Quien quiere estar contigo sabrá apreciar tu presencia, y si no lo sabe apreciar, entonces déjale sentir tu ausencia. Este es un problema mucho más común de lo que se cree, e incluso puede estarte sucediendo en este preciso instante. Si es así, piensa muy bien lo que harás. Si sientes que tu pareja no te valora, habla con él o ella. Déjale saber lo que sientes y busquen una solución. Si no pueden llegar a esa solución, toman las riendas de tu vida y sal de esa relación que no tiene futuro. Si te encuentras en una situación donde eres la culpable de todo, donde siempre que algo sucede tu nombre se resuena como la primera responsable, tienes dos opciones. Puedes irte y continuar con tu vida fuera de ese ambiente, o quedarte y matar a cada una de las personas que te señalan con silencio y una sonrisa. Dos armas más poderosas de las que se cree. Claro que estas no son decisiones que puedas tomar a la ligera. Date tu tiempo, analiza tus opciones, busca otras alternativas. Y cuando estés verdaderamente lista, realiza tu jugada maestra. Te aseguro que más de una persona quedará atónita. Gracias Marco. Evidentemente, hay que aprender a arreglar el silencio. A quien no busca tus palabras. Y a esa persona que no valora tu presencia. Valorar es lo más bonito que pueda hacer una persona por nosotros. Nos puede decir mil y un cosas, pero la idea es que las cosas que diga sean reales, sean ciertas. Con el pasar de los años, muchas veces nosotros como personas solemos actuar de formas un poco egoístas, ¿sí? Pero no egoístas con el mundo, sino con nosotros, porque le damos prioridad a cosas totalmente insignificantes. Y con cosas me refiero realmente a personas, si es que se les puede llamar así, a esas personas que no nos valoran, que no nos añoran, que no nos adoran. Yo sé que puede ser muy complicado para ti en este momento, querido amigo o querida amiga, el hecho de que estés sobrellevando las cosas en tu vida de una manera un tanto diferente. Yo sé que te gustaría que las cosas salieran de una manera más bonita. Te diera razones para sonreír. O sonrieras de lleno. Yo sé que puede ser bastante molesto a veces priorizar las cosas de una forma que sinceramente, no tenemos que. Yo he pasado por cosas bastante tristes en mi vida. Realmente, me enamoré de alguien que no tenía qué. Luego me enamoré de alguien que sí tenía. Tú dirás, pero este juego de palabras, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? No entiendo el punto. El punto real es que de la persona que yo realmente me enamoré fue de mí mismo yo al verme tirado en una cama llorando porque sí, yo también lloro yo también me pongo triste incluso creo que más que tú tú dirás pero que no tiene sentido porque estoy trabajando o expresando mis sentimientos de una manera un tanto diferente pero no amigo, no amiga nosotros como personas también tenemos que aceptar las cosas no tenemos que siempre esperar que todo va a ser perfecto que todo es color de rosas Bien es cierto que a veces las cosas suceden sin esperarlo o a veces hay que buscar las cosas en sí para que sucedan. Es un juego de palabras como te puedes dar cuenta, pero esto es más real de lo que tú te puedas imaginar. Guarda distancia de aquellas personas que nunca admiten sus errores y siempre tratan de decirte cosas para hacerte sentir como culpable. No estás haciendo nada malo, expresa tus sentimientos como tengas que. Nunca menos, siempre más. No tienes que esperar menos o expresar menos. Es muy simple esto, dirás ¿pero por qué? Porque es real. Hay que ser honestos. No todos actuamos de manera perfecta, si sí nos equivocamos. Pero no tienes por equivocarte sentirte culpable, al contrario, soluciona. Y si tienes que pedir disculpas, pues pídelas. Yo soy Ricardo Niño y yo me despido. Que Dios te bendiga.